En este vídeo me gustaría compartir contigo una nueva promo que nos ha ofrecido BitGet directamente en la cual van a repartir 2.000 dólares en formato de airdrop para todos los participantes que cumplan los requisitos. No necesitas pasar K C, muy importante, y también puedes participar desde cualquier parte del mundo y aunque ya tengas una cuenta en BitGet, no te preocupes, puedes abrir otra con nuestro enlace y también participar. No me enrollo más y empezamos. Antes de nada, me gustaría hablarte acerca de BitGet, ya que se trata de una plataforma de trading lanzada en 2018 que ofrece servicios comerciales a usuarios de todo el mundo. Si vamos a CoinMarketCap, en la opción de Exchange. Aquí dentro tenemos la opción de derivados y podemos encontrar directamente a BitGet en el ranking número 6, aquí lo tenemos destacado. Además, también tenemos su token nativo de utilidad, el BitGet Token, con el cual vamos a tener una serie de descuentos y ventajas competitivas a la hora de utilizar la plataforma. De hecho, en los últimos días hemos podido ver un incremento del precio bastante considerable, ya que BitGet es uno de los exchanges que promete para este nuevo mercado alcista. Y es que BitGet, además de estar orientado al trading, a derivados y a futuros, también nos ofrece una gran variedad de herramientas financieras como por ejemplo el Launchpad y también tenemos muchas otras promociones súper interesantes que estaremos compartiendo en los próximos días. Como siempre te animo a que te dejes un super like y te suscribas si te gusta la información que compartimos desde Satoshi Factory. Y bien, para poder participar realmente es súper sencillo. Tenemos desde hoy día 16 de febrero hasta el próximo día 23. Tenemos una semana para poder aprovecharlos. Las recompensas van a ser bonos aleatorios de entre 10 y 20 dólares completamente al azar. Y únicamente debemos cumplir tres sencillos pasos que vamos a ver a continuación. Y bien, los pasos que debemos seguir son simplemente tres. El primero de ellos es crear una cuenta con nuestro enlace de afiliación. Muy importante que lo hagas con nuestro enlace ya que esta promo es exclusiva por Satoshi Factory y BitGet. Paso número 2 debemos realizar un depósito de al menos 100 USDT y por último paso número 3 debemos completar una operación ya sea en Mercado Spot o en Futuros. Vamos paso a paso, primero de ellos vamos a crear una cuenta para ello tendrás el link abajo y a continuación tan solo debes introducir tu correo electrónico, una contraseña verifica que te aparezca nuestro código de afiliación es el que estás viendo en pantalla aceptas términos y condiciones y le das a crear una cuenta a continuación inicias sesión por defecto te viene en el color blanco a mí personalmente me gusta más esta opción de oscuridad me parece mucho más agradable a la vista y a continuación ya puedes ir a la opción de activos en esta opción debemos realizar el depósito tiene que ser en USDT y vamos a utilizar una cadena de bloques económica para evitar pagar comisiones. Simplemente aquí la tenemos, si no nos aparece la buscamos en este recuadro, ponemos las siglas USDT y le damos a depositar. A continuación nos aparece primero la red por la cual queremos transaccionar, tenemos TRC20, la de Tron, la de Ethereum ERC20, la cual nos van a sangrar, también tenemos Binance Smart Chain y muchas otras opciones, por ejemplo la de Arbitrum es muy económica, también tenemos la de Optimistic que también es muy económica, Polygon, etc. ¿vale? Esto lo mejor es que lo revises. Desde el exchange donde lo vas a mandar para que veas realmente cuánto te van a cobrar. En este caso y para el ejemplo seleccionaremos TRC20 y directamente ya nos dice cuál es nuestra dirección para recibir los fondos. Aquí la tenemos. Podemos copiarla o también tenemos el QR directamente. Por supuesto acepto donaciones. Tan solo debemos copiarla, vamos a la billetera o exchange donde tengamos los fondos y lo mandamos. El requisito son 100 dólares, pero como siempre te recomiendo que mandes 101, 102, incluso 105 dólares por si acaso te cobran las comisiones y no te llega el total de 100 dólares y de esta forma estás incumpliendo la segunda regla. Muy importante, tenlo en cuenta y siempre procura mandar un poquito de más. Y bien, por último nos falta realizar un trade. Para ello tenemos aquí en el menú superior la opción de futuros o de spot en este caso vamos a ir directamente a spot y bien no nos han determinado una cantidad específica para hacer este trade en este caso en particular yo tengo 59 dólares voy a hacer un trade de 10 dólares vamos a comprar un poquito de bitcoin aquí tenemos el monto y tenemos abajo el total que vamos a comprar en este caso vamos a decirle unos 12 dólares me parece bien y le daremos a comprar bitcoin decimos que sí confirmamos la orden ha sido ejecutada y con esto ya tendría los tres requisitos cumplidos. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí, tendrás los términos y condiciones abajo en la descripción del vídeo. Básicamente la recompensa se distribuirá por orden de llegada y los premios se distribuirán dentro de los 7 días hábiles posteriores a la finalización del evento.